nuevo airdrop que no te puedes perder del exchange Yobit, en este caso es simplemente realizar unas tareas sociales muy sencillas, no nos requiere KIC ni absolutamente ningún dato comprometido y además anteriormente en Yobit ya hemos recibido el pago de otros airdrops realizados. Para poder participar simplemente debes crear una cuenta con el enlace que tienes abajo en la descripción del vídeo y a continuación clicar en la opción de airdrop. En este apartado tenemos las instrucciones detalladas nos dice gana hasta 4.000 700 dólares rápidos todos los días. Esto no significa que sean 4.700 dólares, simplemente el token se llama Fast Dollar. Podremos tradearlo a partir de junio que saldrá al mercado dentro del propio exchange de Yobit. Los pagos se realizarán 7 días después de la verificación de todas las tareas. A continuación detallaremos a grandes rasgos cómo debemos realizar las tareas. Realmente es muy muy sencillo, pero de todos modos si tienes cualquier duda o cualquier sugerencia la puedes dejar tanto abajo en la caja de comentarios como en nuestro canal y grupo de telegram allí te ayudaremos si tienes cualquier duda para poder resolver y realizar estas tareas en la parte inferior tenemos todas las tareas de forma detallada por ejemplo la primera de ellas nos van a dar 300 tokens por el registro a continuación 700 tokens por realizar un depósito no especifica la cantidad que debemos depositar nosotros vamos a realizar un depósito de 5 dólares y listo las siguientes tareas que debemos realizar son igual de sencillas por ejemplo en la siguiente debemos realizar un trade también debemos de hacer 10 que básicamente es un juego de azar podemos hacerlo desde un satoshi con 10 satoshis ya tendríamos esta cantidad de 1200 tokens y las siguientes ya son de tareas sociales por ejemplo hacer un retweet irnos al grupo de telegram etcétera te recuerdo que si tienes cualquier duda en el grupo de telegram de satoshi factory estaremos ayudando a la comunidad a resolver cualquiera de ellas este airdrop fue lanzado el día 22 de febrero todavía estamos a tiempo de participar como ya hemos comentado nos han pagado anteriormente otros airdrops y la verdad es que cantidades bastante bastante buenas así que te animo a que lo realices realmente es súper sencillo no necesita K y C y una vez más si tienes cualquier duda en nuestro canal y grupo de telegram estaremos encantados de echarte una mano a tratar de solucionarla si te gustan este tipo de mini vídeos te animo a que nos sigas en tiktok acabamos de abrir nuestra cuenta te dejaré el enlace abajo en la descripción del vídeo recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna novedad. espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.